Semana crucial, arrancamos unos diálogos que esperamos tengan fruto. Porque si bien sabemos, el régimen siempre juega a dos bandos, ¿no? Algo que se está mostrando y algo que se está ocultando. Esperemos que no cambien las reglas de juego, Maduro por fin sea serio y que lo que se plasme ahí sea una realidad. Ahora, hay un punto que es el más importante de todos, que es llegar a unas elecciones libres, transparentes y presidenciales. ¿Por qué? Porque qué sacamos con ir a diálogos. Vamos a arreglar, vamos a arreglar, pero ellos no se quieren ir. Porque es que el problema en este momento es el régimen socialista. Ese es el problema. Tenemos que arrancar desde ahí. Se llegan a unos diálogos, sí, perfecto, se llegaron a unos diálogos, pero eso es como la persona que tiene un tumor y entonces le dan un analgésico para ese tumor pero la única forma de que esa persona realmente se sane es que le estirpen que le saquen ese tumor y en este momento el tumor canceroso que tiene venezuela es el régimen socialista de nicolás maduro entonces esperemos a ver hasta dónde nos llevan estos diálogos porque es parte crucial y parte importante y también estamos a la espera de que estas entre el transcurso de esta semana y el comienzo de la otra se defina de una vez que Cabo Verde dé de la definitiva si finalmente extraditan o no a Ale a, a Estados Unidos No olvidemos que de ahí se, se desenreda una pita bastante complicada Porque aquí lo que, se, lo que se está viendo es lo real, lo que pasó O sea, no podemos llamar al honorable representante o al honorable parlamentario, como lo quieran llamar, o al distinguido emisario. Moricho, no le podemos dar título a alguien que es un ladrón, porque aquel que roba las arcas de un gobierno, llámese como se llame, llámese presidente, diputado, concejal, senador, lo que sea, pero si robó se llama ladrón y pare de contar. Esperemos a ver qué pasa en este tamaño, porque no olvidemos que el régimen viene tambaleando hace unos días para acá Así como está pasando en Cuba, está pasando en Nicaragua Que desafortunadamente el pueblo no puede decidir Porque precisamente es una dictadura un régimen que tiene oprimido al pueblo Y ellos no pueden opinar Pero si la parte fuera legal, inmediatamente se acabarían en esos regímenes Porque la gente está mamada Se iniciaron los diálogos entre el régimen y la oposición Que siempre y cuando no se cambien las reglas de juego puede ser productivo Puede llegar a dar frutos Y paralelamente Estamos a pocos días de que el gobierno De Cabo Verde apruebe la extradición De alex el testaferro de Maduro A quien la oposición lo calificó Oígase bien, le pusieron un nombre Clave, el arquitecto De una red de corrupción El comisionado para Las relaciones exteriores Julio Borges, nombrado por Juan Guaidó Respondió al ministerio de asuntos Exteriores ruso que le consideró como diplomático, Alex Zap, testaferro de di del dictador Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde, es un arquitecto de una red de corrupción, creó una red de corrupción y crimen que saqueó miles de millones de dólares al país y por eso debe responder ante la justicia. Vuelvo y digo, independientemente a que se sea diputado, presidente, gobernador, alcalde, si robó, quítele el título, es considerado un ladrón más. Y eso no debería ser solamente en Venezuela, en todo el mundo. Todo aquel que, porque, porque estos señores se, se basan, que porque tienen un cargo diplomático, entonces hacen lo que se les da la gana y eso esa babosa, esa vagabundería debe acabar. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se mostró ayer convencido de que el deseo de las autoridades estadounidenses de extraditar a un diplomático de un tercer país puede tener un impacto negativo en las relaciones internacionales. Ese es el punto de vista de Rusia. Ojo, óigase bien esto va a estar candente esto se va a poner un poquito complejo pero antes de eso, los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales porque ustedes son los que hacen que esta noticia sea visible para estar bien informados. Gracias al apoyo de ustedes, a sus likes, a sus comentarios, a que nos siguen, a los suscriptores. Podemos seguir acá dando la información que muchos de nuestros colegas no pueden hacer porque están sencillamente intimidados o perseguidos por la dictadura de Nicolás. Según Rusia, dice que esto puede tener un impacto negativo en las relaciones internacionales y puede provocar un efecto boomerang para cualquier país, incluido el propio Estados Unidos, así como otros estados involucrados en juegos peligrosos con el derecho internacional. Fue el, el, la apreciación, el punto de vista de Rusia. Y la respuesta de Julio Borges señala que el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido evitar la extradición del señor Zap. Sobre este asunto lo primero que debemos decir es que el otorgamiento de un pasaporte diplomático No significa que la persona es un agente diplomático Y que en consecuencia goza de los privilegios y las demás inmunidades Entonces esto es, un, esto es más, más simbólico que cualquier otra cosa Recordemos que ese pasaporte había sido extendido después de que se produce la detención de Alesap como si tal acto pudiese producir efectos retroactivos. O sea, cuando ellos ven que cogen a Alesap inmediatamente les piden un pasaporte diplomático para que lo cubriera. Pero ojo, ahí ya entraron arbitrariamente y eso no lo está aceptando la comunidad internacional. Ahora lo que sí nos preocupa es que un país como Rusia se aleje el derecho internacional para asumir una defensa política de un individuo que está siendo acusado de delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y estafa agravada. En países como Colombia y Estados Unidos Y que además tiene investigaciones abiertas En México y otros tantos países de Europa estamos, No estamos hablando de una hermanita a la caridad Estamos hablando de un bandido Bandido, bandido, ladrón Ya pasando a, la, a lo que viene aconteciendo desde el pasado viernes en los diálogos, Juan Guaidó le advirtió a Maduro que en caso de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones que comenzaron en México, el conflicto que vive el país se puede profundizar, se profundirá más porque tenemos que ser, mire, ya pasó una vez, por eso tenemos que ser claros. ¿Qué pasa si falla? La gran pregunta, este acuerdo es con Venezuela, las garantías son para todos los venezolanos incluidos los que sostienen hoy a Maduro, pero también debemos decir responsablemente que si intentan eludir de nuevo un acuerdo, el conflicto se profundizará y la presión aumentará. Afirmó que no le interesa ni tampoco le sirve a Venezuela otra negociación fallida con el régimen de Maduro, porque no olvidemos que, vuelvo y digo, entran a hacer unos acuerdos pero cambian las reglas de juego, cambian las políticas a última hora. Venezuela necesita recuperar sus derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piense diferente, que acabe la violencia y se atienda a las víctimas. La dictadura buscará algún tiempo de algún tipo de reconocimiento y ganar tiempo, que es lo que ha hecho básicamente en los últimos años, pero también Guaidó hizo hincapié que por primera vez hay una negociación con el régimen con una agenda pública O sea, ahí sí, lo siento señor Maduro, pero si va a ser pública aquí no se pueden estar retractando Claro que ellos hacen lo que les de la gana Pero ahí sí da más pie para que la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional, los Derechos Humanos, las ONGs, eh, Estados Unidos, la oposición en sí, toda la comunidad internacional se les venga encima porque esto no es para estar que hoy quiero un, una chupeta y mañana quiere un buñuelo, no, esto es sí o sí. Los objetivos en la mesa de diálogo son muy claros, lograr una solución a la catástrofe nacional, un cronograma para elecciones libres y justas que incluya la presidencial. Así como atender la emergencia humanitaria No olvidemos que La vez pasada cuando se trataban de hacer Los diálogos en Oslo ¿Qué pasó? Que había una agenda Con un poco de prioridades según el régimen Dictatorial de Nicolás Maduro Pero ¿Cuál era el problema? Que se hablaba de todo menos de elecciones presidenciales Y vuelvo y digo El cáncer en este momento de Venezuela Se llama Nicolás Maduro Y la cúpula chavista Ese gobierno disfrazado de gobierno socialista ese es el cáncer que realmente tiene apabullido, que tiene amedrantado que tiene en cuidados intensivos a Venezuela si no se cura ese cáncer muy difícil que se le vea una solución a esto vuelvo y digo, porque aquí en estos diálogos están hablando del remedio ojalá que ese remedio llegue finalmente a una cirugía y estirpen ese cáncer que tanto mal está haciendo a Venezuela y a la comunidad internacional Ahí les debo esa perlita para que ustedes mismos lo piensen. Hasta una próxima oportunidad.